Ay, de pinga, mi hija se dice. Yo son heavy, viejo. viejo, vamos, vamos, corre, corre son Ahí heavy. Son heavy. Ahora sí la dama. la pillo. la todo! Está conmigo. ¿Dices que fuiste tú que la rompiste? No, po y eso fue todo lo que pasó y me agolpeó y me dio muchísimos golpes y me llamó la policía. ¿Él manda Sí, y no me mantiene, ni me da comida ni nada, yo duro hasta dos semanas en la calle. ¿Entonces por qué tú te necesitas? con No, porque la casa es de los dos, tú me entiendes, y tenemos 10 niños, tenemos hijos en los Estados Unidos y él a mí no me mantiene. Mi nombre es Mireia Pérez Morán. voy a asesinar, lo voy a matar, si me sigue maltratando, lo voy a matar, le voy a mochar la cabeza a él, de verdad que sí, porque ya yo no aguanto esto, me maltrata, me manda a prostituirme, no me da comida y me da muchísimos golpes, y entonces, y entonces. El llamado que tú haces a las autoridades, a las autoridades, que si él me sigue maltratando, le voy a traer la cabeza en una funda, y eso es todo. Pues Mira que está, son los ellos, velo ahí, velo ahí, velo ahí, qué fue, cuida, ¡Ey, cuerpo! No. ¡Ey, ¿tú? ¡Ey, cuerpo! ¡Ey! Tó? ¡Ey! Tó? ¡Ey! Tó? ¡Ey! Tó? ¡Ey! Tó? A ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!